Bien, bien, bien Todo está bien Está fresquita la mañana El ordenador no arranca Bien todo está bien, la vida está más cara, por favor café y tostada. Bien, bien, bien, todo está bien, la tienda está aún abierta, una señora se me cuela. Bien, bien, bien, todo está bien, no encuentro la cartera y me regalan las fresas y a veces duele esa herida, las ablaciones. Y la vida produce miedo, hay que vencerlo, no hay más remedio, y la vida, y la vida, y la vida produce miedo, hay que vencerlo. la recuerda bien, bien, bien todo está bien no tengo alma gemela que ve sonrisas por las mesas y a veces duele esa herida las ablaciones, el hambre, la huida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 Está bien, cada día más pellejo, el sol salió de nuevo.